En esta Semana Mayor, para los amantes de la tranquilidad, les recomendamos Playa Diamante. Este representa un espacio muy seguro para toda la familia, ya que es un balneario de aguas pocas profunda. La Playa Diamante se encuentra a unos 5 minutos de la comunidad de Cabrera, entre el tramo carretero Cabrera-Nagua. Aparte de su belleza natural, se destaca por la peculiaridad de parecer un diamante y sus aguas pocas profundas y tranquilas. Esta playa es lo mejor para mí, para el pueblo que hay aquí en Cabrera, porque es una playa muy familiar, usted puede venir con su familia, su niño y lo puede dejar bañarse para allá, que es lo más lejos que pueda, que esa playa es bajita totalmente y está muy bonita ahora mismo. Y esperamos que la gente venga y la pasen bien acá. Es, ¿Qué servicio de diversión podemos encontrar aquí en esta playa? En esta playa, aquí, aquí hace muchísimas cosas de diversión, mayormente ahora que estamos en Semana Santa. ¿tú ves? Vienen mucha la gente y se la pasan bien aquí, aquí la pasan bien de verdad. Háblenos de la comida de aquí en Playa Diamante. Bueno, ¿Cuáles plato yo puedo encontrar aquí? Bueno, aquí puede encontrar lambis, camarón, pollo frito, pescado, todo tipo de marisco, bebida. Como romo, cerveza de diferente tipo, refresco, agua, todo lo necesario. ¿Y si, y yo, y si, ¿y si yo quiero bailar una bachatica o merenguita? También la bailamos, ¿La baila? a dónde? donde usted quiera. Este paraíso terrenal fue duramente golpeado por el salgazo, pero poco a poco, Playa el Diamante está volviendo a su color resplandeciente, de sus ricas aguas y su blanca arena, Aquí tendrás atenciones de primera con un trato amable de gente alegre. Si viene a esta playa, te recomendamos tomar una deliciosa agua de coco para que estés bien hidratado en estos tiempos calurosos Se recibe bien, se le da mucha atención, se le busca todo el acotejo, todo lo que yo quiera y también en esta playa hay mucha seguridad, está todo confianza, vehículo todo, gracias a Dios. Yo quiero dar un vueltecito, un botecito, algo También se te busca, se no te busca ti, la claro. facilidad para que la veas. Todo bien. Sin lugar a dudas, Playa El Diamante es una de las joyas que brilla en la costa de Cabrera.